Five. Estamos llamadas en nuestro programa de confianza catalanas. El programa de hoy de decir, es un programa cuando menos especial, ¿no? Pues eh, lo hemos dedicado a una festividad que nos encanta en este programa, el carnaval. En nuestro instituto, en el Eduardo de Pulleredo, nos gusta pues, dedicarle una jornada entera a esta festividad, donde en nuestro pabellón pues, hacemos un desfile de disfraces donde notan grandes premios. Y bueno, pues al ser um, una pasión así de social, me, me gusta, ¿no? me agrada deciros que, que no estoy sola, que no mesa de gamba hoy. Va a venir mi nueva compañera y pues ya mejor amiga, Rosana Belmonte. Rosana Paz. es Rosana. Bueno, sí, eso, Rosana. <risa> Nuestra nueva compañera tiene contacto directo con nuestras corresponsales en dicho festival. Por lo tanto, viene aquí a comentaros toda la jornada. Pero bueno, esto es un programa en directo y tenemos que, pues, que gestionar las conexiones y todo eso. Y mientras tanto, va a venir nuestra chica del tiempo. Nuestra fabulosa chica del tiempo, Noelia Pombo. Ah, muy bien, chicas! Yo, yo es que no puedo trabajar así. Limítate, guión. Pero, pero ella está pava. Limítate, guión. No sé si te das cuenta de que esto es un programa en directo serio. Es este? Muchas gracias, compañeras. Como podréis haber comprobado, esta última semana las temperaturas han bajado un montón, pero se va a acercar una corriente todavía más fría por el sur, empezando en Vigo, que va a dejar temperaturas bajo cero en muchas ciudades de Galicia, sobre todo en Santiago de Compostela y alrededores. Y concretamente en Coruña, las precipitaciones van a ser muy fuertes hoy, día de carnaval, así que vamos a tener que sacar los abrigos. ¡Qué buen trabajo, Noelia! ¡Muchísimas gracias! Me da a mí que este año tendremos que sacar los disfraces de abrigo, ¿verdad, Rosana? Eh, Rosaena. Sí, bueno, eh... Por cierto, Rosana, una, una cosa, ¿tenemos noticias de nuestras colaboradoras? Efectivamente, Alba. Ya me comentan por Pinganillo que tenemos conexión en directo con nuestra influencer del programa Aisha López. Pues en ese caso, dentro vídeo. Bueno, hemos he encontrado a alguien que nos ha originalidad de los concursantes de este año. Bueno, la verdad es que están en pocos casos de imaginación, no como nosotros el año pasado. <risa> ¡Qué, ¿Qué es cierto? cierto! Oye, se me ha ocurrido una cosa. ¿Por qué mientras conectamos con nuestra siguiente colaboradora no buscamos entre los archivos del programa nuestro vídeo del concurso del año pasado? Eso mismo estaba pensando, Alba. Me comentan por el pinganillo que mientras que buscamos el archivo conectaremos con Sara Roma Santa, que ha encontrado un voluntario para hacer el gran concurso, Saber y Cambar. Perfecto te vamos a hacer unas preguntas de cultura general si las aciertas todas te llevas un premio simbólico eh vale. tampoco vale. sino también por participar exacto eh, cuál es el sustantivo colectivo de dientes esta es tuya dentadura vale cuál es el elemento químico cuyo símbolo es Pb es Pb Pb plomo vale de quién es el cuadro los girasoles de Van Gogh vale cuál es el río más largo del mundo no? Vale. ¿Y qué país le regaló a Estados Unidos la estatua de la libertad? Francia. ¡Muy bien! ¡Tenemos una ganadora! ¡Felicidades! No tenemos, pero, pero, sí. vale. Vale. Bueno, desde Plató todos confiábamos en que Mar tendría todas las respuestas, ¿verdad, Rosana? Rosana... Pero sí, Mar nunca nos defrauda. Me comentan que Aisha ya ha encontrado a su siguiente entrevista. Le daremos paso más tarde. Porque ahora vamos a poner el vídeo del desfile. ¡Qué emoción! ¡Dentro vídeo! Ya no me acordaba de ese cartel. ¡Qué original soy! <risa> Estábamos con los nervios a flor de piel, pero nos quedó genial. Es verdad. Bueno, Rosana, y a lo importante, ¿sabemos el de Aisha? Sí, ha encontrado un personaje disfrazado de miércoles Adams, que para quien no lo sepa es el personaje de una serie. Adelante, Aisha, haz magia con esas preguntas y descubre el porqué de ese disfraz. Bueno, tenemos a una profesora. ¿Y por qué decidiste disfrazaros Buscábamos un disfraz que fuese fácil de montar en el instituto, porque nos tenemos que disfrazar aquí. Entonces algo que fuese fácil, entre comillas, esa fue la idea. ¿Y no te dio vergüenza que te viesen tus alumnos disfrazados No, para nada. Yo creo que les gusta, espero que les guste que participemos. Bueno, muchas gracias. Vaya, parece que la vergüenza se ha desaparecido en el pabellón del I.S. y la gente por fin vive el carnaval. ¿Qué razón tienes, Rosana? Es que cada año vamos a mejorar en este instituto. Este año incluso los profesores se han querido disfrazar. El año que viene, ¿qué haremos? Nuestra colaboradora Sara está teniendo problemas para buscar a gente para el concurso. La gente tiene miedo a quedarse mal ante las cámaras. <risa> <risa> ah, me comentan que ya no han encontrado a alguien. A ver si este también es ganador del concurso hacer unas preguntas de cultura general y si las aciertas te damos un premio, pero simbólico vale, o sea, tampoco ¿Cuál es el sustantivo colectivo de la palabra diente? Diente, sustantivo colectivo dientes Pues la primera ya de cara no sé lo que es un sustantivo colectivo. Sería dentadura pero bueno, gracias por intentarlo, ah, vale, profe vale. Ya está Ya, está. Sí, ya está. Bueno, pues hasta bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Cazagambas antes de irnos, me gustaría agradecer desde el más fondo de mi corazón a, todos, a todo el equipo, a todo el equipo que cada día trabaja aquí en este programa. Pero no solo a ellos, no, porque vosotros, desde casa, sois los que cada día hacéis esto posible. Muchísimas gracias. Bueno, lo que dijo mi compañera. Gracias y muy buenas noches. Dos, corten. <risa> Hola, Alba. Celia, hola Mira, ¿me puedes echar aquí una filtrita por ti? Sí, eh, no Ahora, por favor Ay, que es para tu hija, ay, qué linda Sí, los, sí, y... sí eh, A nombre de tu despido, porfa A nombre de mi despido, Sí, sí, que te vas Que no te necesitamos más Que estás fuera <risa> <risa> ¿Tú sabías algo de esto? Yo si quieres te acompañaba. Pues. Ah, que pues, pero ¿Qué estáis? Es una broma, ¿no? Entre todas sí, no No, te, te vas. ¿Y esto qué es? Esto El... es tu finiquito. 500 euros me das. <risa> ¿A mí? Mira, ¿sabes qué te digo? ¿Pero quién te crees? ¿Qué haces? Mira, te voy a hacer una pregunta a todas, ¿eh? <risa> no Bastante sencilla. ¿Cómo se llama este programa? ¿Te Espera, ¿eh? soy? Una nutria. Cazanutrias. Me voy a cazanutrias. Soy una gamba. Cazagambas, te siento yo, este programa. Eres una estrella estrellada. Ya no tienes tirón fuera. ¿Qué ¿Estrellas? ¿Sabes qué? Qué perfecto. Que, que yo no estuve estudiando cinco años. Cinco años, pa, pa, para eso. No, no, no no, no, no, no. Dos personas que ven esto. Y aún encima, no ¿sabes de quién? ¿por qué, ¿Por qué lo ven? Por mí. No me, ¡Oh, no me toques, eh! ¡No me toques! ¡Venga! ¡No me lo que, es que, es que es ya, es eh! Muy ¡Me cago! Que... Mira, no te parto la cara, no os parto la cara a todos, porque tengo un respeto, ¿eh? A mi madre y a mis muertos. ¡Pena! Dios, Dios, Dios, Dios. Quiero cuidarme y disfrutar. Pues cuídate con los nuevos Pescanova 0% refrigerados. pescaburgers salchichas, tallarimis, pura proteína y 0% de grasa. ¡Y a disfrutar! son las condiciones del contrato y si me firmas hasta aquí eres la presentadora oficial vale gracias pero me tengo que poner esto claro pero me haréis un momento de sueldo no vuelve <risa> eh. aquí mira eh, mira vuelve aquí qué eh. madre, madre mía, mía! madre mía! ¿Tú qué miras? ¿Qué? <risa> ¿Y te crees que te va a quedar bien ese trapo, Porque ¿Es haces, sin... sí. Sí, ah, ya vale. se ve. En fin, vengo por mis putas cosas. Pues ¿qué? vete, pero la es de aquí. Pero ¿qué dices? Mira, eh, mira, <risa> mira, mira, mira, mira. ¿Qué haces? Mira, yo te voy a decir una cosa, eh. A ver. Esto es porcelana dura. ¿Y no es Esto rompe hueso, yo te digo, yo te digo, porque es que ya no estáis... Ya... bueno, en fin. Vete ya, estás grabando. Perfecto, vale. ¿Qué haces? Las cámaras están apagadas. Se lee. Mierda. Me... Vamos en directo. <risa> enfoca aquí muy bien. Pero esto me Bueno, que... mis nietos porque estamos orgullosos de su claro. abuela. Y ahora vienen estos a tocarme los huevos que no tengo. Bueno. Pues no, no lo voy a permitir. Bueno, ¿tú esto tú? Lo, lo cortamos después, ¿no? Estamos, ¿no? estamos en directo. Bueno, pues... ¿Qué? Que estamos en directo. Pues, pues, muy bien, venga. Buenas noches, gambitas. Buenas noches. Mira, wow. te presento a Rodolfo Langostino. Langostino Pescanova, se entiende. Un tipo fresco que las conquista a todas. Tan fresco como que estoy buenísimo. ¿Rodolfo eres único? Pues claro. Buenos días, bienvenidos un día más a Cazagambas. Érase una vez Cazagambas. Un programa televisivo, que emitía siempre en directo, a las nueve cada domingo. Érase una vez Aisha López, junto con Suárez y Romy, que grababan siempre el programa, sin miedo a que las echaran. Érase una vez Casais con Belmonte Pombo y Sánchez, que ponían siempre la cara al programa de cazagambas. Érase una vez una gamba, una gamba un poco fiestera, que bailaba siempre la samba de una forma reggaetonera.